En nuestro espacio de viajes te vamos a presentar diferentes festivales tradicionales que se realizan en distintas partes del mundo, pero festivales re locos. No es como la Vendimia, como festivales así que conocemos nosotros, donde no ocurren eh, cosas eh, tan disparatadas okay. como las que te voy a presentar a continuación. En este caso vamos a viajar a España primero. Nos vamos a quedar allí para presentarte dos festivales. El primero se llama El Colacho. ¿Lo habías escuchado nombrar ¿No no no alguna a vez? Bueno, es un festival que se realiza a mediados de junio todos los años eh, en la aldea española de Castrillo de Murcia, en Burgos. Así Ajá. se llama este lugar donde el demonio corre libre por la aldea. Chicos, ¿Cómo? Es, es como, como raro todo. Observen las imágenes y yo les voy relatando de qué se trata El Colacho. Es un festival que mezcla ritos paganos y católicos, y católicos ...y representa el triunfo del bien sobre el mal. Se remonta al año 1620, tiene lugar en el domingo después de la festividad del Corpus Christi. Sus orígenes no están de todo claros, pero algunos historiadores creen que podría haber comenzado como un ritual de fertilidad. Durante este festival, los demonios, que se estén sujetos ahí <risa> de máscara roja y amarilla... ...corren por las calles eh, profiriendo insultos contra los aldeanos, dándoles latigazos con una cola de caballo atada a una vara... Y cuando los tambores anuncian la llegada de este atabalero, eh, con él aparecen hombres devotos listos para expulsar el mal, eh, el mal y dar comienzo a El Salto del Colacho. ¿De qué se trata esto? Es una exhibición eh, de infarto, te digo, y de alto riesgo, donde los bebés que han nacido durante el año anterior se colocan sobre colchones en la calle mientras estos hombres disfrazados saltan sobre ellos. ¡Qué peligro! Como si fuera una especie de bautismo se realiza esto, esto, ya que se cree que ese demonio va a absorber el pecado original de los bebés y se lo va a llevar consigo. Y además le va a proporcionar protección frente a las enfermedades y las desgracias. Así es que las calles de esta localidad se llenan de espectadores que también lo regañan, ¿no? Al colacho lo van insultando <risa> <risa> como para que se vaya de allí ese demonio. Pero bueno, representa ¿no? el triunfo del bien sobre el mal, sí. el mal, porque finalmente él se termina yendo, se llevó los pecados, se llevó todas las cosas feas, y realizó como una especie de purificación, si se quiere, a los bebés y a la aldea entera. Mira que loco, no lo conocía, igual bueno, me parece súper <risa> divertido, súper pintoresco, Qué gracioso, ¿no? A ver cómo lo están chicoteando ahí. Sí, sí, me da de risa demonio. como en primera instancia, mira los jóvenes del pueblo se acercan como a provocarlo, viste, a chicanearlo claro. al colacho, y él les pega latigazos, los va no, a mirá. Sí, mirá. Está con y, el palo, eh. Y, y da miedo. Tiene como todas sus escoltas, además, decir, que lo van tiene acompañando. Como un y míralos a los jóvenes. ¿Cómo lo, cómo lo esperan ahí? <risa> Bueno, desde el 1620, que se hace. Es una no, tradición muy, pero muy antigua la de este festival. Queda firme con el chicote. ¿Qué peligro? recién en tus imágenes. Que son varios colchones con varios niños. O sea, tiene que pegar un saltito importante en cada tramo. Sí. Después, porque. Claro, tiene, tiene que ser un. Son varios bebés que tiene que pasar por arriba. Claro, el que personifica a este demonio tiene que ser un, un tipo muy atlético, ¿no? Qué Para pegar ese salto. Los bebés no entienden nada. No, Las madres susto, se quedan tiene. ahí acompañándolos un ratito. Cálmese, cálmese, niño. Solo va a pasar un demonio por arriba de usted. Va a saltar. <risa> Todos los niños nacidos el año anterior Son bebitos de un año Que, que los exponen ahí como un muestrario gigante de bebés Qué loco y eso Y bueno, el, el demonio saltarín pasa por encima de ellos <risa> Es de loco, como que a simple vista no tiene mucho sentido <risa> Antiquísima la tradición, 1600 y pico 1600 güey Claro Tremendo bueno, la tradición que te vamos a presentar a continuación también es de España, es un poquito más nueva si se quiere, se cree que sus orígenes datan cerquita del año 1945, pero desde el año 1975 que ha quedado oficializada como, una, como un festival. Dijo que, que tiene su fecha y que además el ayuntamiento se encarga de organizarlo. Es nada más y nada menos que la tomatina, señoras uh, y señores. Es una eso. batalla campal de tomates, <ríe> una locura que se realiza en el municipio valenciano de Buñol. ¿De qué se trata? ¿Es un día destinado...? a arrojarte tomate con los vecinos, así como lo ves. Qué Tiene un cupo limitado, se permite nada más que ingresen 22.000 personas y comprando una entrada, antes era libre, a rienda suelta han llegado a participar mil personas aproximadamente y era era un temita complicado, porque claro, el hacinamiento de personas claro, eh, y, y una estampida que pueda llegar a ver, es peligroso, bien, porque realmente bien. están muy juntas las personas, hay muchísima gente la que va. ¿Mira es eso? Bueno, desde las 10 de la mañana que arranca esta, esta festividad especial, que se realiza el último miércoles del mes de agosto todos los años. Estamos a tiempo de viajar. Estamos a tiempo, Luqui anda sacando los pasajes. <risa> este, que te comentaba desde el año 1945 se realiza. Eh, arranca a las 10 de la mañana. ¿Cuál es el primer desafío? Se coloca un palo enjabonado, un poste sí. con un jabón colgado en la punta... ...entonces se eh, presentan diferentes competidores... ...que van a tener que escalar ese palo resbaloso... ...y el primero en alcanzar el premio... ...es el que va a dar inicio ah, al ritual de la tomatina... ...hasta que no cumplan el objetivo esto no arranca... Perfecto. ...entonces aproximadamente una hora después... ...cuando ya logran hacerlo... ...comienzan a salir esos camiones cargados de tomate... ...para repartir las municiones en definitiva a los vecinos... ...hay reglas establecidas... Se ha quedado mmm, como establecido que primero, antes de reunir el tomate, tenés que presionarlo, exprimirlo un poquito para que no sea pa un tomatazo en seco claro, duele, eh, en, la, en la cara de un desconocido, ¿no? Tiene que estar como más blandito, <risa> más exprimido y, y también es más divertido porque va a saltar el jugo para todos lados. Claro, olvidate. Esta batalla dura una hora. No es que están todo el día ah, de Tienen una hora para matarse a tomatazos. Y luego de eso, el ayuntamiento de esta ciudad valenciana va a pasar con camiones e hidrantes, no limpiando con escobas y demás, porque imagínate cómo queda esto. Desastre. Es un mar de jugo de tomate directamente. Me parece sumamente divertido Sí, es re loco la verdad Bueno, me pregunto la cantidad de tomates que se desperdician hacia el sí. No sé si se desperdicia bueno, porque es una tradición pero Sabes que estuve utilizan... investigando Y es tomate eh, que plantan específicamente para esto ah, ¿en serio? Todas estas toneladas de tomate Y que además comentan El sabor de este fruto no es bueno Para ah, el consumo claro. Entonces es un tomate como más alternativo Si se quiere <risa> Para Is. la tomatina Específicamente, mirá lo que es Qué divertido, ¡Qué divertido, por favor! Ahí le revolás un tomatazo a la vecina que te, te cae quitás. mal. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué, qué, qué maravilloso! Te quitas con eso, sabes qué? Pues las pizzas que haces con eso, Clarita. ¿no sí. Una locura. Mira, mira, mira, mira, se, mira, se tiran en el tomate, se divierten. Bueno, la gente aprovecha para quedarse al momento de que pasan los camiones hidrantes, también para bañarse un poquito. Lógico. Bueno, cuestión de llegar a casa todo sucio, ¿viste? Tapar la, la bañera con el tomate. Con la pulpa. Pero mira qué divertido, cómo se empuja, cómo se ¿Viste no. o que es todo contra todos? No hay reglas, no, no hay bandos. No, no, pero no, hay, no hay amigos ni enemigos. Claro, ¿sabes? tal cual. Es un vale todo. Qué divertido. <risa> Qué ganas de ir, bueno, en sí, agosto mal. se hacen, chicos. Estamos a tiempo. Y ahora vamos a cambiar de país En España hay muchas locuras Ya les voy a seguir trayendo Porque investigando sobre los festivales Encontré miles En Corea del Sur se realiza todos los años Durante las vacaciones de verano Son 10 días en el mes de julio También estamos a tiempo de ir El Festival del Barro Que así como suena es directamente eso 10 días destinados a divertirse a pleno y a embarrarse y ensuciarse con la familia, con los amigos, con quien quieras asistir al Festival del Barro de Borión. Es una festividad que se realiza hace 21 años, donde básicamente montan como si fuese un parque de diversiones, sí. eh, con todos juegos, temática barro. Tenés toboganes de agua donde caes a la pileta de barro. Tenés ahí este juego donde tenés que intentar este, mantener el trencito en equilibrio, siendo que la superficie está como bastante resbalosa. Obviamente todo se cae se ensucian. Tenés el juego de las pelotas chocadoras. Uh, este, son 10 días y te digo que asisten, han hecho el recuento de las personas que van, 3 millones de personas Muy se acercan a Borién a eh, particip participar de este festival del barro. Esto es en Corea del Sur. Te metes en piletas donde la idea es tirarle barro al que tenés al frente. Eh, bueno, se recomienda obviamente llevar gorrito, antiparra, porque no es cuestión que te entre. No, te digo que duele barro también, los ojos, porque. ¿no? Tiran fuertes Sí, sí, son brutos. Mira. Mira el ahí, es, un en, en plan spa también, <risas> con todas las propiedades, ¿no? Y vinívolas que tiene el, el barro para con la piel. Prestan, se divierten, se embarran, esto es en Corea del Sur todos los años en las vacaciones de verano. Eh, una cacerolita con barro. <risa> sí, sí. Me parece Directamente súper se tiran en la cabeza, mirá. Eh, oh. <risa> no les importa nada. Bueno, recomendable llevar ropa que no vayas a querer usar nunca más en tu vida, ¿no? Me imagino. Porque dudo que salgan las manchas ahí del barro. No, aparte es como arcilla, viste que medio grisáceo el barro. Sí, sí. Una cosa eh, me, me da como asquete también. Meterte sí. en una pileta donde se han metido millones de personas antes de vos, el barro ahí que va cayendo mm. de los cuerpos, me da como un asquete, no sé si me animo. <risa> no lo pensé, te tirá de ¿Viste? una. Viste, no, te tenés no, no, que no, no, sin no hay que pensarlo directamente. Bueno, Pero bueno, este familias completas, de... niños, adultos, grupos de amigos, adolescentes... Eh, de todo, vas a encontrar de todo. Bueno, también lo acompañan festivales de música, de danza, puestos gastronómicos, es como toda una cuestión muy completa el festival del barro que se hace ahí en Corea del Sur. Veo. ¿Con qué te quedas? ¿Festival del Barro o Tomatina? No, Tomatina. Yo también. Tomatina me me, más original Porque tengo, tengo, es feo lo que voy a decir, pero un instinto más como violento de bar, De ¿verdad? guerra. Tomates ahí de guerra. <risa> me parece que, que, que, que está buenísimo. Esto sí también, te, te tirás barro y qué sé yo. Pero ahí para tirar un poquito y ya está. No hay muchas claro, más cosas. Fuiste, lo otro es fuiste. como más estrategia. Le Quedar ahí en puntual? Claro, ponés ahí en el... Eh, si, ah. si justamente tenés un departamento cuyo balcón uh, da para es? la calle en la tomatina, qué lujo arrojar la munición ahí, pa, pa, los que van pasando. No, no, qué divertido. No, no vamos a ir a agosto, claro.